Bueno, bienvenidos a Reaper, a este tutorial básico que hemos llamado ER Entra Reaper no tanto porque sea una invitación que entren a Reaper sino es más bien como un Entra Reaper porque se impone <ríe> bueno, es que a partir de los, de los últimos años es un programa que realmente con, con estas características que posee está dando mucho que hablar y y es un programa bastante interesante para tener en cuenta si estamos buscando aún eh, una plataforma donde movernos, con qué modificar, con qué editar, cómo tratar nuestros, nuestros audios, aquellos que vamos a usar para, para crear nuestras propias pistas, nuestras bases musicales. Bueno y no solamente aspectos musicales, estamos hablando también de diseñar, diseñar sonidos, de ir a capturarlos, modificarlos y crear conjuntos de, de sonidos interesantes, sonorizar documentales, cortos, películas, bueno y cualquier tipo de, de trabajo que tenga que ver con secuenciación de MIDI y audio. Trato de regresar otra vez a lo que es el hilo de este pequeño video. Si alguien entró por pura casualidad y quería conocer más aspectos sobre Reaper, dejo aquí abajo, en la descripción, un link donde los llevará a una pequeña reseña que hice sobre el programa. Para aquellos que ya sabían algo sobre la venida de estos tutoriales, y para los que no sabían, pues también, <ríe> Están comenzando ya a nacer y los estoy grabando y editando a medida que, que me alcanza el tiempo. Me gustaría aclarar que no soy un ingeniero informático ni un programador especializado en todas esas cuestiones sino soy un músico como la mayor parte de los que verán estos videos. Mi meta por así llamarla porque no hay que hacer las cosas con... por hacerlas. Tiene que haber siempre un algo que... que motive para que tengan más razón de ser. Bueno y mi motivación es que Alguna vez yo también estuve iniciando y afortunadamente o desafortunadamente también no tuve nadie que me enseñara ni que me dijera cómo tenía que hacer las cosas o cómo se manejaba un programa de edición musical. Por lo tanto me las tuve que arreglar como podía escuchar en francés, en italiano, en portugués, en alemán. Y ahí lo que iba entendiendo pues lo iba practicando. Claro, estoy hablando ya de la última faceta, estos últimos 3, 4 años. Actualmente hay mucha información a disposición y, y también en español. Y estoy hablando para aprender a manejar cualquier tipo de programa. Aún ahora lo hago, aunque no entienda un carajo de los otros idiomas, pero... <ríe> lo sigo viendo porque es casi todo el contenido visivo. El tipo sí va haciendo, hablando y mueve el mouse y da clic allá y esto. Y yo trato de interpretar lo que está diciendo, pero... Viendo lo que hace, yo lo repito y voy comprendiendo. Y retomando, pues básicamente es eso. He aprendido algunas cositas, no todo, pero sí algunas, que puedo poner a disposición para aquellos que, como alguna vez estuve yo, tengan el valor, abran sus mentes y se muevan con la confianza de dar rienda suelta a sus fases creativas. Sí, adquirir lo básico, ese pequeño empujoncito para decir dónde estoy. Ah, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, que puedo hacer con ello? Por otro lado, y ya para terminar, eh, esta es la primera vez que afronto algo de tipo didáctico. Por lo tanto, espero que me tengan la suficiente paciencia y <ríe> mientras voy agarrando base, que nos podamos divertir juntos aprendiendo algo y sacar el mayor provecho a, a esta experiencia, muchas gracias a todos y un abrazo.